Bienvenido a un nuevo enta y esta vez es Milf Mansión Ryo y su madrastra Madoka viven juntos felizmente, deseándose uno a otro pero contentos con solo verse uno a otro desde la distancia sin hacer nada más. Hasta un día que Ryo descubre que su madrastra está endeudada con la familia Yotsuya. Para ayudarla él ofrece venderse el mismo y trabajar para Aki Yotsuya, cabeza de la familia. Pero él no tiene idea de lo que le espera en la mansión, al principio solo estaban Ryo, Akie y Fumi la sirvienta. Pero pronto dos personas más se mudan. La hermana de Akie, Reiko, y Madoka, la madrastra de Ryo. Y conforme que pasa el tiempo, Ryo descubre que las cuatro mujeres que habitan en la mansión están relacionadas en más de una manera.